Con su ausencia hay páginas blancas que permanecerán por siempre vacías sin sus palabras, sin su voz, sin su pensamiento libre. These seats will remain empty today. But we choose not to forget